tal cual eh, eh, fueron expuestas anoche por el presidente de la República para poder, de esta manera, minimizar tal vez el impacto que pueda causarnos en el país el coronavirus. Seguimos. El da, dice que quedan suspendidas las actividades, el de la misma. Eh, más, no, no sé esa, la... esa es otra que, Pero, que van a suspender las actividades comerciales Durante los próximos 15 días Con la excepción de aquellas no Que se que dedican necesario. a actividades básicas Para la población como supermercados Colmados, estaciones de expendio de combustible Farmacias y establecimientos no es comerciales 60 gente de un colmado. al expendio de alimentos a llamar, eh, va a tener su delibre para que se la lleven claro. o de una persona la, la más adecuada a eh, hacer su, su compra. En los, en los países que están tomando medidas de ese tipo eh, se acepta entre dos y tres personas en, en los, en los stands de que salen esos tres, entran tres más, porque es la conglomeración porque parte que del, hace, de que hace o sea, claro, el, el menor contacto la, físico la, sí. con, los, con las demás personas. Seguimos, Mr. Edward. De no se dice aquí otra de las medidas, el presidente Danilo Medina ante el coronavirus, de no ser posible se implementará la flexibilización de jornada de trabajo y se recomienda que limiten la asistencia de sus empleados. Al, al al mínimo necesario, contemplando hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas. Me explico, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, que tenga 30 empleados, ¿cómo disminuye ese contacto? Bueno, hacer hay empleados que, eh, empleado que pueden trabajar desde su casa, ejemplo, vía, vía la web. O tú dices, bueno, hoy vienen 15 para, y se, se distribuye el trabajo que se realiza en esa empresa y, qué sé yo, mañana o o, o pasado mañana vienen 15 más, es para evitar ese contacto, de Pueden tres veces a la semana el, el, el personal. O sea, es rediseñar el. lo menos gente posible. Sí. Lo menos gente posible. Porque hay personas en un cuartico, cualquiera, trabajan hasta 5 y 6 personas en un, en, en un área. Recuerden que ojalá y así sea. Estas son medidas momentáneas. Pudieran eh, ya en 15 días ser más estrictas en la medida que esto avance o qué tan impactante pueda ser eh, lo que en el. En el en, en el transcurso del tiempo, eh, vaya sucediendo. Eso es así. Estamos coordinando esfuerzos en el plan social de la presidencia y los comedores económicos para garantizar alimentación y atender a necesidades básicas de la población más vulnerable ante estas condiciones especiales. Lo mismo que dijo Víctor ahora. El verdadero plan, para que se diseñó esto, este es el momento. Esa de que, debe ser la campaña que debe hacerse ya se ahora. Acabó la Eso campaña... que se intentó hacer. Se ha hecho toda la campaña, exactamente, pero que, que se quiso activar o reactivar en campaña, ahora que debe hacerse, que esas, esos trabajos, esas acciones del plan social se haga ahora y pueda llegar a esos lugares vulnerables que son bastantes que tiene este país. Eso es así. En, en caso de restaurantes se permitirá únicamente la, la recogida y el servicio a domicilio de los alimentos, o sea usted no puede ir a sentarse a un restaurante a esperar eh, una comida o ir como, como, como se acostumbra, usted va, eh, hace un pedido, usted va y lo recoge y se retira hasta los recoge casa. o se lo llevan, una de las dos. En toda la administración pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad y alguna condición especial de salud, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, deberán permanecer en, en sus su hogares casa. mientras dure la crisis. Atención, en su casa. Más claro de ahí, ni el agua. Seguimos, Mr. Edo. El resto de los empleados públicos serán alternados 50 por semana, 50% por semana. O sea, la mitad del personal que normalmente labora en un área será reducido a un 50%. No es que se van a ir a su casa, sino que se van a turnar en ese, en ese, eh, para dar el servicio. Solicitamos igualmente a todos los sectores productivos de todos los casos en que sea posible que implemente el, tra el trabajo a distancia menos por 15 días. Señores, eh, yo le voy a tomarme ese ching ahí porque eso tiene que ver con la situación que tuve que dar casi unos un, duré cinco minutos hablando en un área de mi clínica. Señores, los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, que se han visitado por la menos cantidad de gente, es más, si es una sola persona mejor y que no entre, que se lleve de las de las de las de la de las eh, orientaciones que le da su médico, porque es que usted eh, va a llevar o puede llevar, hasta nosotros que, que, que hacemos contacto con ellos podemos hacerlo, llevarle un, un, una, un otro otro otro proceso a un a una persona que esté en un ventilador que tenga una condición así como se está haciendo esa recomendación Oye, a yo, la empresa ni me hicieron caso Víctor, va de 20 gente en un cuartico y yo diciéndole lo mismo y ninguno, ni no salió uno y me pasé 10 minutos diciéndole eso Es que nosotros no tenemos conciencia Oye, mientras, mira Ahora mismo ma, a quien tú más quieres, debe alejarte Entonces, por eso es Y ojalá y quiera Dios que no sea necesario De que haya que tomar medidas represivas Para, para lograr que se acaten las medidas Por ejemplo, ese ejemplo ese, Eso que dice Sergio Oye, el en un área tan vulnerable labora, tan... Me imagino que el centro Víctor, tendrá que tomar medidas de No, yo subí, que, a, obligar, yo subí... A la dirección le dije, mira, están prohibidas las visitas en esa área. ¿Por qué? Señores, la gran mayoría de los centros grandes, hasta fuera de este país, el, la unidad, ¿saben dónde está el, el familiar de paciente que está en la unidad de cuidado intensivo? En el parqueo. Entonces, Nadie entra. Hay a la que evitar, a hay que evitar. Y vaya aquí a Cuba, además, a donde usted quiera. Hay que evitar Mira, que para que las medidas se puedan cumplir haya que utilizar la represión. Aquí, no debe ser. Aquí no, en Macorís. No, no va los, a ser si nosotros. Los familiares se quieren comer los pacientes con yuca. Perdón la expresión. Es la unidad cuidado de cuidado intensivo. Aquellos no, creen que la unidad cuidado de cuidado intensivo es un centro de acopio. No, es una unidad de cuidados críticos, su paciente está mal, su paciente está a un paso de morir y por lo tanto depende de medida minuto a minuto y depende de medidas de seguridad entre ellas que usted no le lleve algo de la calle para que se sumen más Entonces, a su para evitar que tengan que utilizarse medidas eh, acciones represivas para que se... Es con los, Entonces, vamos a cumplirla, vamos a acatarle esta medida y, y vamos a evitar que, que haya obligación de que haya que utilizar medidas represivas para, para catar esa, eh, eh, las medidas que se han tomado como prevención. Seguimos, Mr. Edward. Dice, para sacar un poquito por favor... Eh, sí, porque eh, están, Son chiquitas porque, y sí, muchas. Que, y es interesante, <ríe> ¿verdad?, eh, a la, de la, las la medida económica. económica esa era, digamos, Dice, quien, sí, yo gracias el le a señor a González que nos acompañara eh, para que él dijera eso. Dice, sí. para el sector que se verá más afectado por el cierre de vuelos, el sector hotelero, la Dirección General de Impuestos Internos, dejará de aplicar temporalmente la tasa eh, a los acuerdos de precios por anticipo. Otra medida será, asimismo, se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la venta que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran eh, ejercicio en diciembre. La tercera será, eh, se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los con compromisos de anticipo de todo el sector productivo en tres cuotas inmediatamente posteriores al periodo de emergencia. La cuarta medida económica está el Ministerio de Hacienda. Coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el pago de obligaciones impositivas de empresas y personas que pudieran ser aplazadas durante el periodo de emergencia. La quinta decisión es por su parte la Junta Monetaria que está desde hoy en sección permanente hará público en el día de mañana, o sea, hoy, un primer paquete de medidas orientadas a agilizar, o perdón, a garantizar la estabilidad económica y la provisión de liquidez para las empresas del país, de manera que éstas puedan hacer frente a la situación y proteger igualmente los empleados de... Igualmente los, los empleos de la gente Esas son parte de las medidas económicas Que anunció el presidente de la república En la noche de ayer Seguimos, Mr. Edor Quedan autorizados a operar de manera normal Los centros de servicios médicos públicos y privados y laboratorios O sea que yo no tengo sí. cuarentena sí porque como decía Garabo ahorita sí. El sector salud eh, eh, son los que están Vamos a decirlo Obligados por la condición que tienen sí. los, los médicos Las enfermeras o sea, el, el sector salud no puede darle espalda Porque son ellos los que están llamados De alguna manera a atender las emergencias Que se están y que se estarán presentando En los próximos días Rogamos a toda la población Que se venga a seguir Las indicaciones Respeten el periodo de excepción de 15 días y limiten sus contactos sociales. Esas reuniones, esa, esa cherta que, como dominicanos, nosotros sí. estamos acostumbrados no a llevar la a cabo. Cuarentena no es para, la, la cuarentena no es para tener su casa, no, <risa> no es vacaciones. Eso no son vacaciones. Desde aquí, nosotros también les rogamos a que vamos a acatar esta medida. vamos, el, Si no hay necesidad. El alcohol, de nada más sirve para la, la piel, lavado de la piel, pero no, no, no por dentro, ¿no? Así es, hay que estar atento. Seguimos. No, no, se, va, no se vale el chiste ese, de que si el alcohol mata los microbios, el que bebe sí, es inmortal. Es esencial evitar la propagación de rumores y noticias sí, falsas. Sí, debería meterse no para eso. se pudieran desviar como individuos Miren, o como colectivo del correcto rumbo. Yo de estoy de acuerdo que sea sancionado sancion. con prisión, como, con, con dinero, con quien sea aquel que divulgue una... Noticias falsa que divulgue una desorientación en la, en, la, en la población porque estamos hablando de vida y es un estado de hecho. Por no decir una cosa, es un estado de sitio. De hecho, hasta el mismo presidente en su locución anoche, Sergio, instó a los medios de comunicación, a las redes sociales, sobre todo, que son las que están encargados de desinformar y crear ese pánico en la población a través de esas noticias eh, falsas que se comunican por ahí, insto a los medios de comunicación a que contribuyan, o sea, que nosotros seamos parte de la solución claro. del problema. No crear más problemas. Estos medios son para orientar, para informar de manera correcta y adecuada, llevándonos de los organismos oficiales que son los que están llamados a emitir las orientaciones. Sí. Así que no nos emocionemos, queramos buscar like ni buscar ser eh, eh, eh, cobertura sí, yo, pero aquí, de que nos, aquí de que nos, nos vean visto, creando vi, noticias falsas. Yo he visto divulgaciones a nivel de WhatsApp de video, que tú le ves en la calle, que tú, sabes, tú te das cuenta que en Europa, o Estados Unidos, o en otras, hasta el mismo, o eh, China, y la ponen como que Dominicana. Así es. Todas estas tiene? medidas... Eh, descrita ayer por el Presidente de la República, estarán vigentes a las 6 de la mañana del Bastante. próximo jueves. O sea, a partir de mañana 19, esta medida que acabamos nosotros de compartir con todo nuestro público de la región nordeste del país y del mundo, porque son muchos los que nos siguen a través de la plataforma digital que es Telenor.com.de, serán ya puestas en acción a partir de las 6 de mañana, jueves 19. Así que... Una vez más, instamos a la población en su conjunto a evitar cualquier desplazamiento que no sea necesario y a que en todo momento sigan las recomendaciones de distanciamiento social e higiene. Esas son las medidas que fueron anunciadas en el día de ayer por parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Nosotros nos unimos y nos ponemos también como medio y como grupo Telenor a disposición eh, para seguir nosotros orientando e informando a toda la población, como es un deber, ya que tomamos la decisión de involucrarnos en estos aprestos de la comunicación. Así que con esa última información, Sergio Romero, nosotros pues llegamos al final de este contacto diario. Agradecer, como siempre, al equipo técnico de hacer posible que este espacio eh, salga. Al aire tal cual nos lo proponemos Desde su casita, José Paulino Gracias por estar en contacto, a Melvin Aquí en las cámaras, allá en el Master Mister Edward y nuestro asistente De cámara, el Morenito, que ha hecho un trabajo eh, Encomiable, ¿verdad? Dando una asistencia aquí en las cámaras quédese, que se Melvin, quédese en su casa Si no tiene, si no hay ninguna cosa Así Importante es. que hacer Y además de eso, okay. al que Usted más quiere, no le dé la mano sí. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz resto del día.